Muy buenas tardes, mi nombre es Ana Delia Nacávera, Nacávera. Soy artesana del departamento de Rizaralda, municipio de Pueblo Rico Rizaralda, resguardo unificado en Berachamí, Enia, de acá de, de, de, de comunidad de Puerto Leticia. Soy artesana. Nosotros trabajamos con este Shakira, que es una piedrita, elaboramos o camas, collares, aretas, anillos, cinturones, pulseras y otras cosas más, sí, variedades. La economía propia, yo como mujer indígena de acá de Risaralda, entiendo que esta es una economía propia porque nosotros las mujeres elaboramos y con esto nos defendemos el sustento a la familia, como el parte de salud también, eh, la alimentación, vestuario, la educación. También nosotros entramos a colaborar con nuestros esposos o con nuestras parejas. Para Pereira vamos a sacar va variedades, varios collares, en el mismo colores que ya acabamos de empezar a trabajar. Es como crear nue nueva innovación. Les invitamos al encuentro Economía Propia eh, en el Centro Comercial Pereira Plaza del 31 de mayo hacia 3 de junio. La artesanía de Puerto Leticia, que nosotros fabricamos el arte, somos mujeres de la comunidad Puerto Leticia.